Buenas tardes para todos, estamos acá justo a las 4 en punto para empezar nuestra cita del día de hoy y hablar sobre las adaptaciones del servicio de interpretación en lengua de señas que se han tenido que dar desde la virtualidad. El día de hoy vamos a estar con Fernando García, que justamente Fernando García acaba de entrar a la... ...sobre este tema, pues porque debido a la contingencia que hemos tenido... A nivel nacional, muchos de los procesos que hemos adelantado para apoyar procesos con personas con discapacidad y con estudiantes favoreciendo los procesos de inclusión se han visto eh, modificados y digamos que justamente esa es la intención del día de hoy, poder conversar con Fernando, que tiene vasta experiencia en la prestación de servicios de interpretación, poder conversar con él frente a este tema. Digamos que, mientras se estabiliza un poco la conexión, quisiera irles contando a las personas que se han conectado, eh, qué es la Corporación Teje Camino, nosotros somos una corporación por poner a disposición de las comunidades educativas los procesos de, de educación inclusiva, poner a, a disposición de las comunidades educativas las alternativas, digamos, más sencillas, más fáciles y todo ese conocimiento que, que hemos adelantado como educadores especiales, ponerlo a disposición de, de las instituciones educativas. Nosotros nos constituimos desde el año pasado y hemos hecho varias, varias acciones que nos permiten poner a las, a las instituciones educativas eh, en contexto con, con los procesos de educación inclusiva y sobre todo con estrategias concretas y sencillas que se puedan materializar en la práctica. Digamos que a propósito de este proceso de, de cuarentena, de lo que está pasando con el COVID-19 a nivel nacional, a raíz de la semana, a partir, digamos, de la semana pasada, empezamos a tener este tipo de Instagram Live con diferentes eh, profesionales, lo cual nos permite... discusiones que se están dando en términos... De, de educación inclusiva, estamos teniendo inconvenientes con la conexión con Luis Fernando, les pido que nos que tengan un poquito de paciencia, él está en este momento en la ciudad de Santa Marta, justamente desde ahí nos está, nos está acompañando. Algunas de las preguntas que vamos a trabajar el día de hoy están relacionadas con las adaptaciones que se han incorporado, en la realización de, de la interpretación de lengua de señas de manera virtual, ya que hemos tenido básicamente que virtualizar todos los procesos. La siguiente pregunta que trabajaremos el día de hoy es ¿qué variaciones super, super el perfil del intérprete en tiempos de esta emergencia sanitaria? Otra de las, de las preguntas que vamos a hacer y que le vamos a preguntar a Fernando es sobre aquellas recomendaciones que nos puede dar para los docentes y los docentes de apoyo eh, en términos del manejo virtual de la interpretación de lengua de señas y los retos que supondría para la comunidad de intérpretes de lengua de señas y para la comunidad de población sorda el retomar la educación de manera presencial como lo hemos venido haciendo de manera histórica en Colombia. Frente a la pregunta que me hace Leti, dame un segundo y ya te la respondo mientras conecto acá a Luis Fernando. Leti me hace una pregunta y aprovecho la pregunta de Leti para comentarles que acá podemos dejar todas las preguntas. Fer, qué alegría verte, ya estaba preocupada que no, no lograba tener comunicación contigo. ¿Cómo estás? Ahorita hicimos una prueba de conexión y todo funcionó de buena manera. Creo que Fer está teniendo inconvenientes con la conexión. Mientras tanto, le respondo a Leti Mesa. Hola, Fer, no te estaba escuchando bien. Ok, perfecto. Eh, buenas tardes, Marita, Buenas tardes a las personas que están aquí conectados. Listo, Fer. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación a hablar con nosotros sobre el tema de la interpretación y las variaciones que, pues, nos ha impuesto eh, la emergencia. Eh, sanitaria del COVID-19. Antes de empezar con las preguntas y de darte el tiempo para que te presentes y que nos cuentes tu vida y milagros, la idea es responderle el mensaje a Leti Mesa que nos ha estado preguntando que si el live queda grabado. Leti, el live queda grabado como los live anteriores que hemos hecho y lo que nosotros hacemos es que lo subimos a nuestra red de YouTube y a nuestra red de Facebook. Esta vez digamos que tiene una variación y aprovecho también para agradecer a catherine Requena que nos va a ayudar a hacer la interpretación para que en el video del día de mañana en YouTube aparezca entonces el recuadro con la interpretación en lengua de señas para que las personas de la comunidad sorda puedan acceder. La razón por la que hoy no tenemos intérprete es porque por medio de Instagram Live solamente podemos estar conectadas dos personas, sin embargo, Catherine nos ayuda con la interpretación y mañana ya lo subimos con la interpretación de lengua de señas. Ahora sí, Fer, cuéntanos cuánto tiempo, llevas muchísimo tiempo trabajando en servicios de interpretación de lengua de señas. ¿Hace cuánto estás en el tema? ¿Por qué te incorporaste con los servicios de interpretación? Un poquito como de contexto antes de empezar a responder las preguntas que nos convocan el día de hoy. Ok, perfecto. Eh, ¿Me están escuchando en este momento? ¿Me están escuchando en este momento? Sí. Ok, perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Luis Fernando García. Eh, soy intérprete de lengua de señas eh, hace más o menos unos 17 años. Estoy prestando servicios de interpretación. Me he desenvuelto en diferentes espacios. Eh, en el espacio educativo es donde más he abarcado... Eh, servicios que han sido aproximadamente unos 15 años, um, también me he desenvuelto en el campo religioso, jurídico, uh -huh. eh, um, participo en este momento dentro de un programa, una iniciativa del Ministerio de TIC eh, con la Federación Nacional de Sordos de Colombia, no, que es un centro de relevo también en el cual, pues, eh, tuve la oportunidad de participar en diferentes espacios allí. Um, actualmente estoy trabajando pues, en la Universidad de Magdalena, eh, entonces, por eso te que eh, he tenido la posibilidad de disfrutar varios pues, tanto en instituciones educativas privadas, eh, oficiales, universidades, y, pues, también me han invitado a un par de talleres en los cuales pues, he tenido el privilegio de participar también. Vale, Fer. Muchísimas gracias. Me dice Ángela que apague mi micrófono. Ángela, yo estoy con micrófono de, de audiculares y no, no he tenido inconveniente. Voy a, a, a ver cómo lo soluciono si tal vez tapando el sonido no se escucha tanto eco. Bueno, Fer, la idea es empezar con la primera pregunta que nos planteábamos y es ¿qué adaptaciones se han incorporado para la realización de la interpretación de lengua de señas a partir de esta contingencia que nos ha impuesto hacer educación de manera virtual? Bueno, realmente eh, es muy sectorizado. Realmente el, el deber ser como tal, eh, debería ser que se mantuviera una uniformidad en cuanto a los servicios, en cuanto a lo que se está realizando. pagaste el celular, ah, hay retorno, me están diciendo que hay un retorno. Eh, revisa un Voy a verificar a ver si de pronto estoy también escuchando el mismo retorno. ¿Listo? En este momento están recibiendo... Yo escucho ruido. Listo, Fer, continúa. Un segundo, por favor. No sé si en este momento ya el, ya el audio ha mejorado. Intentémoslo a ver. Bueno, lo que logro leer es que sí, se entrecorta un poco, pero digamos que se escucha bien. Bueno, continuo entonces hablando de que efectivamente es una situación bastante complicada sobre todo porque el país no se encuentra, no se encuentra todavía preparado para una con, contingencia de ese tamaño. ¿Sí? Entonces digamos que la utilización masiva de redes y la optimización, la poca cobertura realmente que hay de servicio de internet para algunos sí. lugares apartados, sí. apartados. Eh, dificulta en especial sí. eh, la conexión sí. para el internet. Sí. Para el internet sí. Sí. Sí. Lo que nos obliga a nosotros a tener que tomar otras alternativas. Sí. alternativas. Sí. Eh, no sé si en este momento sí, eh, están escuchando. ¿Están escuchando? Eh, sí, nos contabas que ante la falta de preparación que hay frente al proceso, educativo y la falta de cobertura que hay de los servicios de interpretación en muchos escenarios, lo que ha pasado es que esta contingencia agudiza bastante la, la, la, la necesidad de prestar los servicios de interpretación y hace mucho más complicado el acceso al proceso. Dicen que hay un ruido de ventilador. ¿Será, será eso, pero que ¿Estás chica? ahí en Santa Marta asándote y es el ventilador? ¿Puede ser? Pues el calor sí está bastante fuerte. Dame un segundo, podría por tener... hacer una verificación. Dale. Y efectivamente, esto no solamente ha pasado con servicios de interpretación, sino que esta contingencia lo que ha terminado haciendo es que nos replanteamos muchísimos de los procesos. De hecho, varios de los diflólogos con los que nosotros tenemos contacto, educadores especiales, docentes de apoyo, di diferentes servicios de apoyo que han estado planteados para perpetuar y para acompañar los procesos de educación inclusiva han generado muchísimas reflexiones en función de lo que implica prestar estos servicios claro. en el marco de la emergencia, pero adicionalmente en el marco de la emergencia es un ejercicio que nos ha hecho también replantear nuestro rol, replantear nuestros procesos de formación, replantear qué tan preparados estamos para garantizar en temas, en servicios de calidad ya. Creo que, que si sí es el ventilador eh, en temas desde, desde la calidad educativa, esos procesos y esa garantía. Y ha generado reflexiones para todos, no solamente para, para los procesos de interpretación, guía de interpretación. Hemos tenido también en estos días unas conversaciones con prestadores de servicios de guía e interpretación y efectivamente nos ha hecho replantear los muchísimos procesos, pensar muchísimas más estrategias y estar en disposición de volver a ese error básico, que es pensarnos aquellos métodos y recursos que permiten el acceso y posibilitan la presencia, la participación y el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, de los estudiantes diversos, en el marco de los escenarios educativos. Vamos a, a, a ver si Fer nos puede continuar acompañando. Eh, ¿Me escuchas mejor? Sí, escucho un montón de ruido que creo que todos escuchamos, pero creo que ya eh, lo bueno, estamos creo, logrando. ya apagué el ventilador, espero que sí. que sí. Listo, ahí están diciendo que se escucha ya súper bien. Entonces, volvamos con, Yo me distrajo un montón, entonces volvamos con la primera pregunta. Vamos a tener un poquito menos de tiempo tal vez para re responderlas, pero bueno. Yo ya estoy escuchando súper bien, así que te repito la pregunta, ¿Qué adaptaciones se han incorporado para la realización de la interpretación de lengua de señas de manera virtual? Ok, bueno, eh, digamos que el primer paso fue el conocimiento de la virtualidad, que generalmente el intérprete está acostumbrado al trabajo presencial, ¿sí? a estar ubicado en un espacio, en un espacio físico y ya tener que empe empezar a compartir ese espacio y sobre todo empezar a trabajarlo desde una pantalla se hace un poco más complicado. Eh, comentaba en un principio la dificultad que se tiene con la cobertura de las redes, ¿cierto? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, en espacios como por ejemplo aquí, la zona, la zona Caribe, eh, el servicio de Internet tiende a fluctuar bastante y no tiene la misma capacidad que se tiene, por ejemplo, en un metrópolis como Bogotá, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso ocurre, nos obliga a nosotros a tener que utilizar diferentes métodos. De pronto, ver la clase virtual ¿sí? y conectarme con el muchacho sordo eh, desde otra plataforma. Es decir, puedo estar conectado en un Teams, puedo estar conectado en un Zoom. Eh, en la clase virtual y tener a muchachos sordos, aparte, en mi celular a través de una llamada de WhatsApp, por ejemplo. Uh -huh. Eso obliga, pues, pues, obviamente a que uno tenga que ser un poco más versátil en el momento o en el manejo de la tecnología. Ok. Y que no nos cogió preparados, ¿no? Hay muchos tan, me imagino que como, como con el resto de los docentes o de los equipos de apoyo pedagógico que a veces no hay la suficiencia pues en el manejo de las herramientas tecnológicas, pero pues la emergencia no nos da espera, ¿no? Entonces nos toca llegar a aprender rápido y seguir proveniéndolo los servicios. Exactamente, así es. Y pues hay que tener en cuenta que muchas veces también hay desconocimiento por parte de los mismos docentes, como ya lo estabas mencionando, Sarita, y de los mismos estudiantes, ¿cierto? Uh -huh. eh, no estábamos preparados para una cuarentena, para una no estábamos preparados tecnológicamente para hacer el cambio tan brusco de una presencialidad, una virtualidad. No estábamos preparados. Ahí me quedé. No estábamos preparados para poder soportar el cambio de una virtualidad a una, de una presencialidad a una virtualidad. Perdón. Ok, listo. Vamos a dejar las preguntas que nos van dejando en el chat. Las vamos acumulando y una vez terminemos de responder entonces las preguntas que teníamos planeadas de manera previa, vamos a las preguntas que están en el chat, que ya veo que hay una del foro de lengua de señas colombiana y hay otras preguntas también que nos están haciendo llegar. Listo. Frente a las adaptaciones, ¿qué otra adaptación, por ejemplo, Fer, se ha dado? Una, lo que nos decías es que había desconocimiento del manejo de la virtualidad. Dos, la, la cobertura de redes nos presenta bastantes inconvenientes frente también a la contingencia. Me imagino también que el acceso de los estudiantes a dispositivos tecnológicos o a varios dispositivos tecnológicos por familia y demás, ¿ha presentado retos o desde tu experiencia como intérprete de la Universidad del Magdalena no ha sido tan? Bueno, eh, en el caso específico de la Universidad del Magdalena hemos contado con muchísimo apoyo por parte de las directivas, a tal grado que las directivas están suministrando elementos tecnológicos para los estudiantes, les están facilitando computadores y les están facilitando tabletas, lo cual pues les facilita a los muchachos poder tener ese ingreso. Igual, vuelvo y, y comento, son particularidades, estamos viviendo en un país muy heterogéneo en ese sentido. Eh, una realidad se está viviendo en las grandes urbes, en Bogotá, en Medellín, en la misma Barranquilla, Cali, y muy diferente en ciudades medianas y pequeñas. ¿Mm? He tenido la posibilidad de contactarme con varios compañeros que se encuentran trabajando en diferentes espacios también, en Bogotá, en Medellín, en Cali. Y veo realidades diferentes, realidades bastante eh, cambiantes, por no llamarla de otra manera. Sobre todo porque son lugares donde está muy afianzado el rol del intérprete, ¿sí? Versus otros lugares donde el rol del intérprete es demasiado sí. eh, ambivalente, demasiado ambiguo todavía, todavía. Totalmente. Y eso también tiene... Tiene mucho que ver. Entonces, vamos a ir retroalimentando las preguntas y recogiéndolas. El tema del manejo de la virtualidad ha sido un reto, la cobertura de redes, pero lo que tú nos cuentas es que desde las iniciativas hechas por directivas de las instituciones educativas, bien sea eh, de educación superior y también aplica para educación básica y para educación media, desde esa iniciativa de las directivas, desde esa preocupación de las directivas de cualquier institución educativa, no dejar a nadie por fuera. Han surgido bastantes alternativas que son las que nos permiten entonces empezar a generar muchas más adaptaciones para garantizar el servicio de interpretación con calidad. Nos contaban también que nos, nos planteaban bastantes reflexiones en términos del rol del intérprete y que en aquellos territorios en los que hay más eh, apertura y hay, ha habido más sociedad y más trabajo con intérpretes de lengua de señas, pues seguramente se han encontrado rutas muchísimo más fáciles que en aquellos territorios en los cuales estaba el proceso empezando a consolidarse. ¿Listo? Es así, es así. Vale, pero ¿qué variaciones sufre el perfil? Ya no hablemos del servicio de interpretación, que también hay bastantes coyunturas frente a él, sino qué variaciones sufre el perfil del intérprete en tiempos de emergencia sanitaria. Digamos que siempre hemos tenido discusiones sobre el perfil y desde los procesos de formación y de análisis que yo... Digamos, de manera personal he estado haciendo, es muy importante comprender cuál es el perfil que uno asume y cuál es el rol que uno asume cuando empieza a liderar procesos o a ser garante de procesos. A veces hay unas acciones que no entran dentro del perfil, digamos que uno desde la coherencia pedagógica decide asumirlas, pero a veces hay unas acciones que definitivamente es importante asumir o que es importante no asumir desde esa claridad pedagógica. Yo sí quiero que nos cuentes un poco ¿Qué variaciones ha sufrido el perfil del intérprete debido a esta emergencia? Bueno, eh, eso me hace acordar un poco de... O oh, bueno, estaba leyendo ahorita precisamente una de las preguntas que estaban ahí y seguramente se, se, se va a apoyar esta respuesta en ella. Y es que el intérprete como tal debería mantener ese mismo perfil y el mismo rol en un deber ser. Sin embargo, como ya comento, son muchas las um, situaciones que confluyen y que obviamente entran a afectar. Entonces el intérprete en ocasiones debe tomar un rol un poco más activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente sabemos de la invisibilidad que el intérprete como tal debe aprender a manejar. ¿Cierto? Es decir, yo como intérprete no puedo permitir que la información sea contaminada por mi manera de pensar, por mi manera de, de ser, por mi forma de interpretar la información, ¿cierto? Uh -huh. Sin, embargo, Sin embargo, en este momento, muchos muchachos se están viendo afectados porque el profesor no se encontraba preparado para afrontar, afrontar esta situación. Entonces, empieza a utilizar métodos. Eh, digamos algo ortodoxos como es, bueno, te voy a poner a, eh, una lectura de un libro de 70 hojas, por ejemplo, por ejemplo ¿sí? que para sordos de algunos niveles no muy altos en cuanto a producción en la, eh, en el español lecto-escrito pues obviamente es, es bastante fuerte eso lleva a que nosotros como intérpretes en algunos momentos tengamos que flexibilizar nuestro perfil o nuestro rol, perdón entonces, empieza a, a volverse un poco eh, asistencialista si uno no lo sabe manejar, ¿sí? Y eso empieza a presentar un problema muy grande, porque pues obviamente eh, uno busca la manera de solucionar el, eh, la comunicación, pero también se está dando cuenta que se está afectando no solamente por culpa del estudiante o por culpa del, del mismo profesor, sino por la misma situación. Entonces... Eh, ahí entra a ser el papel un poco más eh, flexible, vuelvo y digo, no es el deber ser, pero estamos, estamos adaptándonos a una contingencia, a una contingencia inesperada, a una situación que ninguno de nosotros estaba preparado para recibir. Ok, y sí, justamente porque hay que aclarar un poco también, que los perfiles de los profesionales de apoyo pedagógico siempre han estado puestos a disposición de los estudiantes, pero a veces tienden a desdibujarse o se tienden a ceder a algunas funciones entre los perfiles. Por ejemplo, algo que es muy común que suceda en escenarios educativos es que, por ejemplo, entran modelos lingüísticos, intérpretes de lengua de señas y en algunos casos sumamente privilegiados que no son comunes, entran docentes bilingües al escenario educativo y ahí pareciera entonces que son las únicas tres personas o los únicos tres roles que están encargados de pensarse en dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con, con discapacidad auditiva, en este caso usuarios de la lengua de enseñanza colombiana. Y eso genera muchísimas reflexiones cuando los, los servicios no están o cuando se presentan contingencias, porque en últimas pareciera que se cede la responsabilidad pedagógica a estos tres actores como si de ellos dependiera la garantía del derecho a la educación y es importante entender que ese, esa responsabilidad del derecho a la educación es una responsabilidad que es de todos y cada uno de los actores de la comunidad educativa. Pero por ejemplo, algo que, que me ha pasado y que a mí me, me genera muchísimas reflexiones es que cuando uno mira entre sus compañeros docentes de apoyo y empieza a mirar qué compañeros docentes de apoyo tienen una experticia y una mirada amplia frente a lo que implicaría, por ejemplo, la materialización del modelo bilingüe bicultural, o por ejemplo, generar estrategias pedagógicas que fortalezcan los procesos de permanencia, aprendizaje y participación de los estudiantes con discapacidad auditiva, en la comunidad sorda uno se da cuenta que son muy pocos, y son muy pocos porque pareciera que la responsabilidad de pensar y dinamizar esos procesos es una responsabilidad centrada en el intérprete de lengua de señas o en el modelo lingüístico cuando lo hay. Y justamente en estos escenarios siento que la contingencia nos llama y nos empiezan a pedir estrategias y recursos y formas de facilitar los procesos de aprendizaje de la población que hace parte de la comunidad sorda y nosotros nos empezamos a dar cuenta no solamente desde el proceso de interpretación, sino desde la comprensión de lo que implica ser profesionales de apoyo pedagógico que no nos habíamos parado a pensar mucho porque pensábamos que con tener un intérprete, un modelo lingüístico, ellos solucionaban el tema para la comunidad, entonces es un poco como esa suerte de delegar el perfil y de delegar las responsabilidades. Y ese ampliar y flexibilizar el perfil, si sí me parece bien interesante ahondar un poco más en él porque hay que, digamos, estar centrado en el rol y en el rol del intérprete que es ser un canal facilitador de la comunicación entre personas oyentes y personas sordas usuarias de la lengua de señas, digamos que en ningún momento dentro de las funciones que uno asume del intérprete está enseñar, ¿no es cierto?, o está garantizar el aprendizaje, o evaluar contenidos, o generar estrategias diversas de evaluación para los estudiantes, pero terminan haciéndolo, y terminan haciéndolo por la contingencia, o a veces en otros escenarios, por las necesidades que se dan desde los mismos escenarios educativos. Y eso sí es un llamado a que reflexionemos sobre cómo estamos asumiendo esa garantía del derecho a la educación, ¿verdad?, Sí, correcto. Mira, ¿sabes? Ahorita que estaba leyendo precisamente un, eh, una reflexión que hacía Inesita Ramírez, eh, de paso un saludo para ella. Eh, bueno, ella estaba hablando precisamente de la dupla intérprete-docente, ¿sí? Mencionaba precisamente la fundamentalidad de ello, eh, de que se trabaje de manera mancomunada. Y eso es importantísimo, porque es que obviamente... De ese trabajo mancomunado depende precisamente la producción en lengua de señas que vaya a tener el intérprete, la preparación del intérprete y obviamente la calidad de la información. Eh, Leí anteriormente precisamente esa también como reflexión de parte del foro de lengua de señas colombiana que decía precisamente acerca de cómo se afectaba la calidad de la, de la interpretación. Dentro del servicio a través de la virtualidad. Entonces respondo, no es tanto cómo se afecta el servicio solamente por un cambio de ambiente o de espacio donde se está haciendo el servicio. Considero que es más la forma en la que se está trabajando en esa dupla intérprete-docente. ¿sí? Porque mientras esa dupla se mantenga fuerte, se mantenga estable, la virtualidad no tiene por qué entrar a afectar. ¿Sí? Solamente estaríamos cambiando eh, el espacio donde el se está desarrollando el ejercicio. Exactamente. Pero de resto no tendría nada más que afectarse. Vuelvo y digo, eso dentro de un deber ser. Pero para ello es importante, obviamente, que la mayoría de instituciones o las instituciones que están prestando eh, o que cuenten con servicio de interpretación también puedan eh, prestar eh, un servicio o un, ¿cómo llamarlo? Um, un proceso de toma de conciencia a los profesores para trabajar de una manera más mancomunada con los intérpretes y a los mismos intérpretes reconocer el proceso de interpretación que tienen, reconocer su perfil, reconocer su rol y hacerlo valer como tal. Saludos, tal Muy Andrés. importante reconocer los, los roles de cada una de las personas que están ahí puestas a disposición de, de apoyar estos procesos pero entonces, recomendaciones que puedas darnos tanto a los docentes de apoyo, que somos quienes mediamos esta relación y pensamos en estrategias para poner a disposición de las instituciones educativas, validarlas y acompañar esta implementación, tanto para los docentes de aula también, que son en últimas, para quienes pensamos todo este proceso, con quienes debemos hacer lo que tú decías, que es esta dupla que debería ser más fuerte y Bien. sobre todo debería ser una dupla de colaboración. De yo estoy dando una clase, estoy impartiendo un conocimiento, estoy mediando un proceso de enseñanza-aprendizaje y en ese sentido tú eres mi apoyo y yo soy tu apoyo porque es un trabajo colaborativo entre nosotros dos en, en pos de, de un estudiante y no un trabajo competitivo, ¿no? En algunas ocasiones suele pasar que sentimos que alguien está metiéndose en mi ranchito, ¿no? En mi ranchito como si mi clase fuera mi ranchito, ¿no? Y entonces que me da una recomendación y es porque esa recomendación está... Eh, evaluando mi trabajo y están ahí para mirar si yo lo estoy haciendo bien o mal y ese no es el sentido, ¿no es cierto? El sentido es que podamos hacer duplas que de verdad sean colaborativas y no duplas mediadas por otras intencionalidades no pedagógicas y más individualistas pero en ese sentido, ¿qué recomendaciones nos puedes dar tanto a docentes de aula como a docentes de apoyo para el manejo de esta contingencia cuando tenemos estudiantes sordos? que son usuarios de la lengua de señas. Por ahí habían unos comentarios frente a personas hipoacústicas. Sí, es otra población a la que tenemos que poner atención, pero la pregunta acaba encaminada específicamente a cuando tenemos estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas. En temas de los contenidos, por ejemplo, hay que yo, yo siempre hablo de cinco categorías sobre las cuales hacemos ajustes. Materiales, espacios, tiempos, comunicación y metodología. Y cuando estábamos de repente en la presencialidad, una de las recomendaciones que nosotros damos y que incluso eh, se construyeron contigo en el año 2017 y con otro equipo de profesionales que eran modelos lingüísticos, intérpretes y docentes bilingües es, venga, usted debe tener en cuenta que el estilo de aprendizaje mayoritario de los estudiantes sordos, usuarios de lengua de señas es visual. Entonces, procure tener muchísimos apoyos visuales y deje de pensar que porque todo lo está diciendo desde la verbalidad, el estudiante tiene ese apoyo y es simplemente suficiente, sino que no pensamos que es suficiente y pensémonos en dar apoyos visuales, y cuando hablábamos de materiales, centrábamos mucho en dar alternativas de tipo visual. Eh, en espacios hablábamos cuando estábamos en la presencialidad, venga, respete el espacio del intérprete, ¿no es cierto?, no se atraviese, por favor, tengan cuenta que el espacio del intérprete es para hacer un canal de comunicación, al principio los otros chicos van a estar ahí súper pendientes de qué es lo que pasa, luego nos vamos a acostumbrar y la cosa va a fluir de una manera muchísimo más, más natural, más orgánica. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de metodologías decíamos, bueno, intentemos incorporar temas en lengua de señas, no le ponga unos mamotretos de texto a los estudiantes, preparemos y entendamos los contenidos antes de llegar a hacer un servicio o a solicitar un servicio de interpretación de manera abrupta. ¿Cómo cambia eso? Esas recomendaciones en términos de materiales, de espacios, habita el espacio, no es tan medible ni tan tangible, pues. Entonces, ¿cómo cambian esas recomendaciones en términos de esta contingencia? Bueno, mira que tú estabas tocando al principio una... Un punto que me pareció muy interesante, cuando tú decías que el profesor siente que el intérprete se le metió al ranchito, a su, a su aula, ¿cierto? Uh -huh. eh, ahí quiero hacer la claridad, eh, el intérprete nunca va a estar hablando desde eh, la... Eh, docencia no va a empezar a hablar precisamente desde la pedagogía, ¿cierto? Porque ese no es el espacio que, eh, que le compete al intérprete, sino le va a estar hablando únicamente de su proceso comunicativo y de su mediación, ¿cierto? Y es precisamente, se ve más, mm, más fuerte, se ve más marcado precisamente a partir de la virtualidad porque es normal que el docente busque eh, la manera de hacer un poco menos activas sus clases, ¿sí? por ejemplo, el utilizar los textos, utilizar muchas guías, utilizar eh, libros de texto sin gráficas, ¿sí? lo cual empieza a, a afectar bastante. Eh, el proceso educativo del muchacho sordo. ¿Por qué? Porque el muchacho sordo, dependiendo del nivel de, de manejo de español que tenga, ¿cierto? De castellano que tenga, sencillamente cuando él reciba la lectura va a empezar a, a sectorizar por palabras, ¿cierto? Él no va a tener una comprensión fraseológica, ¿cierto? o no podríamos ¿Qué es la, hablar la comprensión, comprensión fraseológica para aquellos que no entendemos qué es la comprensión fraseológica? Explícanos un poco. Es decir, cuando nosotros vamos a aprender a leer, cuando nosotros estamos aprendiendo a leer, hay un proceso, ¿cierto? Empiezas aprendiendo letra por letra, letra por letra. Más adelante empiezas silábico, ¿cierto? Sílaba por sílaba, sílaba por sílaba. Luego lo vas haciendo por palabra. Palabra, palabra, palabra, palabra, ¿cierto? Cuando ya vas comprendiendo eso, empieza a alargarse un poquito más el tema, ¿cierto? Entonces ya empezamos a entender a través de la frase, ¿cierto? Entonces ya se empieza a hacer un proceso fraseológico, ¿cierto? Ya no estás comprendiendo okay. únicamente lo que significa letra por letra, sino que empiezas a sentir el sentido de la oración o el sentido de la frase, ¿cierto? Okay. ¿cierto? Si yo paso una copia, digamos, al muchacho sordo, el muchacho sordo va, dependiendo de su nivel de, de español, que eh, generalmente no es muy alto, vuelvo y digo, excluye un poco a los sordos de las grandes urbes, de las ciudades grandes, donde muy seguramente su proceso en este momento es mucho mejor. Y pues he tenido la posibilidad de hablar con varios intérpretes de estas ciudades y obviamente también con algunos sordos y ellos me han comentado o he visto pues precisamente su nivel de producción de escrito que es bastante alto en comparación con otras ciudades un poco más pequeñas. Entonces si yo le envío a un muchacho 70 hojas o una guía de 70 hojas pues obviamente el muchacho lo que va a hacer es empezar a mirar qué palabra conoce, qué palabra desconoce y empezar a hacer inferencia entre las palabras que conoce, ¿cierto? Pero ahora imaginémonos lo que significa ese proceso en 70 hojas, 80 hojas, 100, 120 hojas. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente, por cuestiones de tiempo, lo que se va a buscar es que el intérprete en ese instante entre a hacer un apoyo. ¿Cómo? A través de videos, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, si el muchacho tiene una lectura demasiado grande e hey, intérprete, ¿cómo puedes entrar tú a apoyarlo? No sé. ¿Qué tal si tú también colaboras con la lectura y le pasas el, el servicio de interpretación al muchacho sordo? ¿Cierto? Le pasas un video con lengua de señas, que son las eh, metodologías que se están utilizando en algunos lugares. Pero al hacer eso, estamos haciendo o estamos cambiando la interpretación o, o la lectura ¿sí? de 170 hojas. A un video que puede durar 40 o 50 minutos, que es exactamente igual de desgastante para el muchacho sordo, pero doblemente desgastante para el intérprete, ¿cierto? Ajá. Y eso hace pues precisamente que se desdibuje el rol del intérprete, pero vuelvo y lo comento, estamos parados desde un espacio en el cual el profesor aún no, no toma o no ha tomado aún la conciencia de cuál es el rol del intérprete dentro del proceso comunicativo, ¿Mm? Cuando ya estamos hablando de docentes que tienen el conocimiento, que saben que el intérprete pasa a ser eh, ese mediador comunicativo que cambia el código comunicativo de una lengua a la otra, entonces él va a empezar a buscar otro tipo de estrategias. Por ejemplo, ser más visuales, ¿cierto? Por ejemplo, empezar a utilizar más eh, videos, empezar a utilizar eh, información que le permita al muchacho entrar de una manera interactiva dentro de la comunicación, dentro del aprendizaje dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje aprendizaje. entonces digamos que salirnos un poquito del, del estándar de las copias algunos un poquito del estándar de las lecturas lleva a que el muchacho realmente aprenda que no solamente consuma lecturas sino que realmente afiance un conocimiento ok hay unas hay unos comentarios que voy a asumir desde mi ignorancia, no entiendo. Y es que en este Instagram Live hay, unas, hay personas que están muy versadas en interpretación de lengua de señas y otras que somos docentes de apoyo y sabemos cuál es el rol del intérprete desde lo, lo exacto, pero no entendemos a profundidad qué implica la interpretación. Y la pregunta que el comentario que se ayer era de Jim Benavides, y es, ¿estaba relacionado con las diferencias entre traducción e interpretación de lengua de señas? que no había que caer en el riesgo de hacer más bien traducción o no hacer interpretación. Yo ahí me confundí, entonces, aprovechando el espacio, porque sé que si a mí se me ocurre la pregunta, es una pregunta que muy seguramente muchos de nosotros tenemos, si nos puedes ayudar un poco a entender, entonces, cuándo están haciendo interpretación, cuándo están haciendo traducción, cuál de las dos debería darse, porque también es importante, yo siento, estos espacios de diálogo que se den entre intérpretes y docentes de apoyo para que entendamos muy bien cómo es que debemos propiciar esos escenarios entre todos y no sea una comprensión única del docente de apoyo o única del intérprete, sino que nos volvamos de verdad comunidades de aprendizaje. Así que, pues es una pregunta muy básica, Fer, pero te pido que nos colabores con él. <risa> no, claro que sí. Bueno. La interpretación como tal consiste en tomar esa información que está saliendo desde una lengua de origen, ¿cierto? En este caso, la oralidad de el español, castellano, inglés, francés, la información que tú estás tomando, decodificarla, ¿cierto? Y cambiarla a una nueva lengua. ¿Cierto? Uh -huh. Que es lo que normalmente eh, nosotros vemos, por ejemplo, en televisión, cuando aparece el recuadrito allí. Lo que está haciendo el intérprete y lo que está haciendo es recibiendo la información y tal cual la recibe, la está pasando. ¿Cierto? Sí. Solamente okay. está tomando y no está haciendo un cambio de palabra por palabra ¿sí? o palabra por seña, no lo está haciendo. Lo que él está haciendo es toma todo un mensaje, ¿sí? le da el sentido al mensaje y envía el sentido del mensaje cierto Entonces, a partir de eso, nace la interpretación. Esa es la interpretación. La traducción se basa más en la palabra por palabra, ¿cierto? Se respeta muchísimo, muchísimo. Eh, la información y en especial la traducción se marca mucho porque puede ser de una lengua a otra, pero a través escrito, eh, o puede ser tomando suficiente tiempo para poder realizar el proceso de cambio de una lengua a la otra, ¿cierto? Entonces, la interpretación es mucho más simultánea, es inmediata. En la traducción tú puedes tomarte el tiempo para poder hacer el cambio, ¿cierto? De un código a otro. Entonces... Esa sería como la, la diferencia básica, ¿sí? que tendrían las dos. Eh, y de ahí la importancia, entonces, de que el intérprete, eh, dame una segunda, el intérprete como tal tiene que entender que cuando nosotros hacemos interpretación, lo que estamos recibiendo, eh, la opinión de una persona oyente la estamos pasando a una lengua de señas y estamos haciendo lo mismo cuando vemos la seña y la pasamos a la oralidad, ¿cierto?, cuando nosotros tenemos un texto escrito, ¿sí? Y lo pasamos a un video, estamos haciendo traducción. ¿Por qué? Porque nos damos el tiempo de grabarlo, regrabarlo, corregirlo, organizar el, el, el texto, siempre respetando la opinión de la persona que, que ha escrito, ¿cierto? Del autor, ¿cierto? Y a partir de eso, entonces, empiezan a demarcar los dos casos. Es importante lo que mencionaba Geraldine, porque Geraldine está hablando de que en ese momento ya estamos dejando de ser intérpretes para convertirnos en traductores. ¿Mm? Hasta cierto grado, dentro de aula de clase, es necesario cuando se presenta ese tipo de proceso, ¿cierto? Donde tú no tienes que aclararle la información al sordo, sino que tienes que pasar toda la información para que sea él quien haga ese proceso, ¿sí? para que él me pueda decir qué fue lo que yo entendí. ¿Mm? Entonces, es importante eso. El sordo es quien tiene que tomar la decisión de qué se entendió en el momento en el que hace, eh, se hace la traducción. En el caso de la interpretación, se tiene que pasar la información tal cual la está dando la persona o el, el profesor o el interlocutor, ¿cierto? Entonces ya no hay cabida a un error eh, de comprensión por parte del, del sordo. Ok, bueno, muchas gracias. Creo que, que este tipo de diálogos son muy importantes y que si nos nutren, porque definitivamente creo que a veces hemos estado muy cerrados y no hemos hecho esa interdisciplinaridad de saberes, incluso desde los mismos profesionales de apoyo y, y es muy importante hacerlo, así que te agradezco esa intervención vamos a ir con la última pregunta que teníamos programada y empezamos a leer los comentarios para ir respondiendo comentarios y preguntas, la última pregunta que teníamos programada es listo estamos en este proceso de contingencia en este momento estamos haciendo interpretación virtual, los docentes de apoyo estamos haciendo nuestra labor desde la virtualidad igual que los docentes de aula y toda la comunidad educativa está pensándose en la virtualidad pero pues no hay mal que dure 100 años no entonces ¿qué va a pasar? Cuando volvamos a la presencialidad, ¿qué implicaciones va a tener volver a la presencialidad después de unas prácticas que hemos venido trabajando durante algún tiempo en la virtualidad? ¿Qué reto supone entonces para la comunidad de intérpretes de lengua de señas el retomar la educación presencial cuando tenga que pasar? Bueno, creo que precisamente como consecuencia de ese... Eh, proceso de la actitud, por así llamarlo, sí, que se está presentando dentro del dentro del rol del intérprete, es volver a tomar ese rol ¿sí? y entender que se puede volver a presentar una situación similar, que se puede llegar a, a, a, a presentar ese tipo de situaciones. Entonces hay que pensar nosotros como gremio de intérpretes, de qué manera vamos a asumir una eventual eh, virtualidad, eh, de qué manera nosotros como intérpretes vamos a asumir una nueva eh, contingencia que se pueda llegar a presentar, tal vez, y Dios no quiera que no vaya a ocurrir, pero hay que estar preparados, ya nos demostró la situación, ya nos demostró esta condición del COVID-19 que se puede dar y desde que haya probabilidades puede pasar, ¿cierto? Um, entonces, como intérpretes lo primero que deberíamos hacer es volver a definir nuestro rol como intérprete y para eso es muy importante que quienes estén ejerciendo el servicio de interpretación eh, estemos unidos, estemos mancomunados para que todos tengamos una unidad de criterio porque como decíamos al inicio de esta conversación eh, dentro del deber ser es que la misma situación se presente en todas partes, en todo lo que es el territorio, ¿cierto? Uh -huh. pero no se da y muchas veces ni siquiera es por la influencia tecnológica, por la falta de tecnología, sino por la falta de conocimiento de los mismos intérpretes con respecto a su labor y su perfil. Okay. Eso lleva, pues, obviamente a que seamos nosotros como intérpretes los que tengamos que definir hasta dónde vamos a colocar nuestro perfil, cuáles son nuestras competencias, y ahí es donde también necesitamos el apoyo de las personas, como, por ejemplo, el docente de apoyo, quien va a permitirnos dar el... A esa información que nosotros vamos a dar a las normas que se toman a la posición del intérprete dentro de aula y fuera de aula, obviamente, porque digamos que donde más entra a incluir ese desdibuje de la imagen del intérprete es precisamente fuera de aula. Ok, no sabía eso, no sabía que donde más se desdibujaba era precisamente fuera, fuera de la aula, pensaba que, que se daba como de la misma manera. Era un fenómeno que se puede dar de la misma manera, tanto en aula como fuera de aula. ¿Pero por qué se desdibuja más fuera de aula? Porque fuera de aula, mira, dentro de aula, el profesor tiene el dominio completo de lo que está ocurriendo dentro de esas cuatro paredes, ¿cierto? Entonces, el profesor puede funcionar como un moderador del servicio. ¿sí? Fuera de aula, el intérprete es un poco más... Mmm, o el servicio es un poco más informal, ¿sí? Entonces es normal que personas que hasta ahora están dando sus primeros pasos como intérpretes, que hasta ahora están empezando a conocer el rol, empiecen a tomarse atribuciones que no deberían, o el mismo sordo puede empezar a tomarse atribuciones por parte del intérprete que no debería, Porque es que resulta que en el aula está el intérprete de adelante, ¿Cierto? Y los estudiantes están atrás, entonces, o están de frente. Mejor dicho. Entonces eso genera de por sí ya una barrera que, eh, de una manera inconsciente, respetan a ambos individuos, la persona que está al frente y la persona que está allí sentada, ¿cierto? Ahora, cuando ya hay servicios por fuera, es decir, digamos una monitoría, ¿cierto? Eh, ya están, llamémoslo así, sentados todos en la misma mesa, donde ya esa barrera de tú estás aquí, yo estoy allá, ya no existe, ¿sí? Entonces es fácil ver al intérprete como mi cómplice. Okay. Y ahí se empieza a, a, a manejar una situación un poco eh, complicada para el intérprete si no tiene muy claro su propio rol. Hago ahí un paréntesis para aclarar algo. Eh, generalmente tenemos la costumbre de pensar que el intérprete es el intérprete de lengua de señas, por ende es el intérprete de la persona sorda, uh -huh. ¿cierto? Y eso es una cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros no somos intérpretes únicamente de lengua de señas. Somos intérpretes de lengua de señas a español y viceversa. Eso significa que nosotros somos intérpretes del sordo cuando el profesor está hablando. Pero somos intérpretes del profesor cuando el sordo es quien está dando la comunicación. Entonces, a partir de ese punto, nosotros como intérprete debemos decir, bueno, ¿cuál debe ser mi posición cuando estoy con el sordo, cuando estoy aparte? ¿O cómo debe ser mi posición con el sordo cuando estoy en aula? En el momento en el que nosotros entendemos que somos intérpretes para toda la comunidad que necesita ese servicio, dejamos o nos despegamos un poco de esas, eh, ¿cómo decirlo? De ese asistencialismo que muchas veces se puede presentar y que es la principal causa, causa eh, de eh, desdibujar nuestro rol. ¿Cómo ha sido ser intérprete no solamente de la población sorda, sino de todos los actores que intervienen en el acto educativo en estos momentos, en este mesecito que llevas haciendo este proceso. Es bastante... Los demás estudiantes eh, se han involucrado, digamos, hacia ahí complejo. volver a y preguntar, ¿los demás estudiantes se han involucrado? ¿O el docente qué nivel de involucramiento ha tenido? ¿Ha estado simplemente pendiente de que tú te conectes a las clases? ¿Y ya cómo ha sido desde esa lectura que nos estás dando? Yo no soy el intérprete, del estudiante sordo, usuario de lengua de señas, sino yo soy el intérprete de la realidad que está pasando ahí. Estoy interpretando a los diferentes actores que están en ese acto educativo como así. Bueno, a ver, te cuento. Eh, de por sí el estudiante oyente ha sido bastante receptivo al servicio de interpretación. Mm. Entonces, hay muchos estudiantes que están pendientes y le pueden decir tranquilamente al profesor, ¡Hey, profe, no puedes arrancar porque resulta que no está conectado el intérprete! ¿Sí? Entonces, de una manera un poco eh, inconsciente, ellos son, eh, son, son partícipes del servicio, son actores, son, eh, ¿cómo llamarlo? Son activos dentro del proceso. ¿Cierto? Cosa diferente en ocasiones con el profesor y que es totalmente comprensivo porque o comprensible porque realmente el profesor tiene que estar pendiente de no solamente la pantalla del intérprete, sino las demás pantallas. Entonces empieza a ocurrir esa, ese... Ese ejercicio bastante interesante de, hey, ¿dónde está mi intérprete? Cuando estás presente, cuando estás en el aula, es normal que uh -huh. el profesor diga, mm, no ha entrado mi intérprete, no puedo empezar clase. O, hey, está pasando, mi intérprete no está llegando. ¿Mm? Sí. Cuando estás en, en virtualidad, no todos los profesores son conscientes de que debe estar el intérprete contestado. Sí. ¿Mm? Pero eso, pues, obviamente vuelvo y digo, es falta de toma de conciencia. es un, eh, No obviamente culpa del mismo profesor, sino obviamente de quienes están garantizando ese proceso de inclusión, de quienes están garantizando la, la dinámica que se efectúa dentro de la institución. ¿Mm? Por ello te decía en un principio la importancia de trabajar también con las docentes de apoyo, que son ellas quienes van a dar la figura realmente al interno. Perfecto, listo Fer, pues mira, ya son las 4 y 52, nosotros tenemos que cortar a las 5 en punto, entonces lo que voy a hacer es un poco leer los comentarios de las personas, digamos que ya avanzamos frente a las preguntas que se habían planteado de manera inicial para, para orientar esta conversación, que ha sido muy interesante y que sin duda alguna nos deja en el escenario que tenemos que aprender muchísimo más, que no podemos seguir pensando que los profesionales de apoyo pedagógico, cada quien por su lado y que a cada quien le vaya bien con su cosita que hace o con su aporte que da o con el cumplimiento de su rol, sino que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser una respuesta y una respuesta de verdad articulada, que damos como equipos de apoyo y que no debemos seguir pensándonos que solamente debemos estar pendientes que el intérprete está ahí. sino que es una discusión continua y que debemos generar esas comunidades de aprendizaje que creo que es algo que nosotros no hemos logrado muy bien y esa articulación interna entre todos los que estamos haciendo apoyo pedagógico. La, la red de Fer está fallando un poquito, entonces no, eso hace que yo no pueda ver todos los mensajes, pero había un mensaje en la parte superior al principio, de, de este Instagram Live en el cual preguntaban si debido a estos servicios de virtualidad iban a haber algunas interferencias frente a la calidad de la prestación de los servicios. Esa pregunta me parece muy interesante porque en últimas hay que empezar a... con calidad o qué acciones se pueden retomar para hacer este proceso de, pues, de la mejor manera. Y con esos estándares de calidad, el internet le estaba fallando a Fer y efectivamente se salió. Voy a ver si en estos últimos cinco minutos de Instagram Live logró conectarlo, pero mientras lo esperamos, pues voy a ir leyendo algunos de sus comentarios. Agradecemos mucho que, que nos estén acompañando en estos Instagram Live que estamos haciendo para, para poner a disposición de ustedes este tipo de discusiones. Nosotros no tenemos todas las respuestas y creo que es en este tipo de conversaciones en los cuales definitivamente podemos lograr hacer, hacer estas sinergias estas que nos permiten estas reflexiones. Ya estoy conectando a Fernando para, para ver si nos podemos, dice Fernando rechazó la invitación, eh, voy a volver a enviar la invitación eh, para, para conectar a Fernando y cerrar esta, este Instagram Live que hemos tenido, hemos estado trabajando junto con otros profesionales para poder tener otros espacios de Instagram Live, pero Fer por fin volvió. Eh, estaba, ¿Sí? estaba, estaba contándoles que en los comentarios de arriba había una pregunta frente a la calidad, y es, ¿en tiempos de, de contingencia y de virtualidad vamos a lograr dar servicios de interpretación de calidad? Es el deber ser, vuelvo y comento. Y mientras los dos grandes actores, que son el intérprete y el profesor, estén trabajando de manera eh, activa y proactiva, seguramente se va, hacer, se va a poder hacer. Okay, depende de nosotros, básicamente. Depende del rol y de, y de la preocupación que tengamos frente a los procesos. Así y es. Comentarios finales, porque nos quedan cuatro minutos, simplemente ya. De este Instagram en el Live, así que pues te cedo el paso para los comentarios finales mientras yo sigo revisando, por ejemplo, acá comentarios. Mira que el eh, foro LSC, el foro Lengua de Señas Colombiana, ha estado sumamente presente y dice: el gremio de intérpretes de lengua de señas han realizado algún tipo de recomendaciones sobre el reto de la interpretación virtual. Esa pregunta también me parece muy importante porque si es así, podemos ponerla a disposición de muchos otros docentes. Sí, sí, mira, en este momento se está hablando, pero el terrible problema es que todavía no hemos llegado a la unidad, a la okay. unidad de criterios para poder entrar a presentarlo. Obviamente se está trabajando, pero como todo en tiempos de, con, de contingencia, ha sido reducido el tiempo que nos ha permitido poder sentarnos a hacer. pero obviamente es necesarísimo. necesarísimo. Totalmente, totalmente. Bueno, eh, habían preguntas sobre los estudiantes con hipoacusia, cómo hacer, si, si ellos no tienen intérprete y demás, esa será una pregunta, de esas preguntas que a veces hemos dejado de lado pensando que el tema de discapacidad auditiva se soluciona con un intérprete o con un modelo lingüístico, es una pregunta que debemos hacernos nosotros, me haces el favor y me prendes la luz, eh, que yo estaba acá, uy sí hizo la luz, listo, eh, ya me sentía, va súper ojerosa y yo frente a, a ustedes, qué pena, <risa> bueno, y era, es justamente, esas preguntas que nosotros nos hemos hecho, muy poco, pensando que el tema del intérprete soluciona, o la presencia del intérprete soluciona todos los procesos de educación inclusiva frente al resto de los estudiantes. Entonces, desde mi punto de vista, la traducción debería estar más presente en el aula y en unas personas. Gracias a Geraldine, que también es otra intérprete fabulosa, que ha estado apoyando otros procesos por como alimentó el tema del chat, hablan de textos extensos equivalen a dificultad en la comprensión del estudiante sorteo, creo que ese ha sido un mensaje recurrente que tú nos has dado a lo largo de esta transmisión y que sí es importante que nosotros lo entendamos, hay que priorizar en los contenidos, no podemos seguir eh, pensando que los mismos textos nos funcionan a todos de la misma manera y si es así, ¿cómo vamos a hacer? el ajuste razonable y una cosa bien importante es la educación virtual no implica llenar a la gente de cosas por hacer. Seguramente el texto largo mantiene más ocupados a la mayoría de los estudiantes, pero esa no es la intencionalidad de esta, este espacio de contingencia, sino que es justamente poder tener más procesos de reflexión, anclar la educación a la realidad, generar procesos de desarrollo de competencias y no solamente tener a los estudiantes ocupados en un sinfín de cosas, pues qué pasa con estudiantes con discapacidad y con estudiantes sin discapacidad? Ha pasado y ha sido esta una de las de las condiciones con las que nos hemos visto. Bueno, yo voy a dejar de hablar. Tienes dos minutos Fer, para darnos el mensaje final y eh, les cuento que vamos a tener los siguientes Instagram Live esta semana. Vamos a tener uno. Estamos viendo si sobre accesibilidad cognitiva o si lo vamos a tener con uno de los modelos lingüísticos que ha estado apoyando varios procesos que yo he acompañado para que nos cuente él desde su realidad cómo ha sido el proceso y qué recomendaciones nos da. Muchísimas gracias Fer, muchísimas gracias a todos y nos quedamos con comentarios finales. Ok, perfecto, perfecto. Y nada, sabes, quiero aprovechar también para, para agradecer a las personas que han estado aquí conectadas el, el, la presencia de Inesita Ramírez la presencia de Andrés Escobar que son personas que conocen bastante también sobre el tema y que retroalimentan muy chévere este tipo de actividades, y no, la recomendación como tal es, tenemos que trabajar mancomunadamente y que a partir de, esa, de ese trabajo mancomunado tiene que nacer eh, la respuesta a este tipo de contingencias, hay cosas que nosotros no podemos hacer definitivamente no podemos garantizar un servicio de internet en este momento, nosotros eh, no podemos garantizar un tipo de conexión acabamos de vivirlo pero sí podemos garantizar que la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectiva y eso se logra única y exclusivamente cuando personas que conocen cada uno desde su rol y unen esas ideas ahí es donde nace realmente la educación efectiva Perfecto Ahí es donde se hace la educación inclusiva, ya me está apareciendo ahí que quedan 25 segundos, así que, nada, aprovechar estos 25 segundos, 20 segundos ya para agradecerte, Fernando, por acompañarnos a, a nosotros como Corporación Teje Caminos en este ejercicio, agradecer a Catherine Requena por el proceso de interpretación que nos va a ayudar a hacer de este Instagram Live que va a estar subido en Facebook y en YouTube con la interpretación de lengua de señas, a ustedes que queden pendientes de las siguientes transmisiones, que estén...